Era calvo, tenía sus pelos así, siempre vestido, eh, con los cuellos de la camisa así para arriba, que usaba ballenitas, una cosa Era un personaje, era un lindo personaje, unos anteojos gruesísimos así, ¿no? Y se levantaba y miraba la música, así. Yo tengo esa imagen de él siempre mirando los papeles, que trataba, era mi papá, la expresión era con amor y con rigor, se trataba antes a los, a los hijos, ¿no? Yo me acuerdo en mi vida que él decía, Juancito, Juancito, usted va a ser músico cuando las ranas tuvieran pelos. Y por otro lado, me regalaba música, la tocaba, terminó llevándome a su casa y hacíamos música de cámara juntos. Una figura muy interesante Morales, y una lástima que bueno, se conozca muy poco. Existe, porque es un mirad, es una grabación de él tocando. con sea, Criollo de Aguirre. No se sabe quién es el pianista, uno dice que podría ser el mismo Aguirre. Es muy interesante la versión, típico de cómo se tocaba en la época que no tiene nada que ver con lo se tocaba. ¿Y la polimática? ¿Se estudiaba música? así, O sea, por ejemplo, no existía el músico que no improvisara. O sea, todo el músico creaba. No podía ser entendido porque al ser un lenguaje No me puedo que enseñar te enseñara letras y palabras y no a construir frases. Es imposible. Es imposible. Es una cosa muy loca. Un tipo, un che, yo no serví para nada, te dirían hoy en día, vení y vení, toca en la orquesta. Entonces, era un personaje muy especial, un tipo muy querido, muy querido.